Perdón. ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Qué rico pene! ¡Qué... <risa> por arriba, a ver si lo encuentras! ¡Venga! ¡Evolaba, ¿Eh, ¿eh? <risa> veo! Sí que tenía razón mi compañero que estaba arriba. ¡No sabía! <risa> ¿Qué <hace? risa> ¡Qué <pasa>, madre <¿También? risa> No sigue sí, yo uno que. ¡Mira, no hombre! Estaba enfrente tuyo, tío. Ay, ay.